Salsa de tomate rápida, 100 mililitros de agua, 3 tomates, 2 dientes de ajo, una cebolla, una papa rallada, pizca de sal, pimienta y azúcar, una cucharada de aceite. Preparación, colocamos y licuamos el agua, tomate, el ajo, la cebolla agregamos azúcar, sal y pimienta licuamos eso, está claro colocamos el aceite en el sartén encendemos a fuego medio para que se caliente agregamos la mezcla luego agregamos la papa de rallada al sartén también dejamos cocinar durante cinco minutos ok fuego medio es eso escucha después lo puedes bajar a fuego medio fuego mínimo por cinco minutos más ahora una nota realmente la salsa se hace sin agua ni papa pero yo quiero hacer esa cosa incluyendo estos elementos ok esa salsa así, tú lo puedes dejar batida ahí sin echarle la papa. La dejas, eh, la bates y vaina la metes en sus potecito de plástico y la, en un potecito de vidrio y la guardas en la nevera. Esa cuestión dura, te puede durar una semana si la metes en el freezer, oíste, si queda fina. Cuando vayas a comer, la sacas con un día de anticipación y entonces ahí sí. La pones a, a cocinar y ahí sí le agregan la papa para que se espese un poco, ¿ok? Y te lo comes con tu, con tu espagueti.